Te quiere mejor. Hola, hola chicas, buenos días. Vamos a empezar el vlogcito del día de hoy. es lunes 23 de agosto. Hasta el enano que ya va a la escuela, ya está listo. Para <ríe> ir a su escuela y ahí está el gordito ahí esperándonos para irnos. Así que pues vamos a irnos ya a la escuela. Ya desayunó, ya nos cambiamos. Ahí... Victoria para llevarlo. Aquí está el bizcochito tomándose su bibi. Y pues, dejen, voy a llevarla. Nos vamos caminando porque está aquí cerquitas Así que acompáñenos. De ahí quiero ir a ver si hay algunas cosas al Dollar Tree o al Naninay o a Didi's que está ahí cerquita para la decoración de otoño porque no tengo nada. Vean, no he decorado todavía. ¿Otoño? No he decorado todavía nada. Ahí tengo... Ahí la cocina. Y ahí está la cocina con la misma decoración. Así que quiero ir a ver qué hay. Así que pues vámonos. Bien chicas, ya dejamos al enano en la escuela. Ya. Y ahorita voy a ir al 99. Y al Dolor Tree a ver qué me ha ido, voy a dar una vueltita también, me va a hacer en el Divis. a ver qué nos hallamos de decoración, ya pues los veo. Y pues le toca salir mero a la hora del solecito, vean. Así que, ahorita ya vamos a la casa. Este para acá viene una bici. Y pues ya de la tienda me vine a la casa porque pues ya ahí se me fue en la mañana. Así que ahorita les voy a mostrar lo que agarramos acá en la tienda. Bien, chicas, ya llegamos a casita. Ya no todas creñas, vean. Y orquídea ya se le cayeron. Y después les voy a decir cómo hacer que vuelvan a florecer. Voy a cortarle un poquito y a sellarla para que le salgan más florecitas. Y aquí pues como diario tenemos el clima y la riego con hielito para así vuelve a florecer. no, si estás en el calor pues no, no te va a florecer. Entonces ya llegamos chicas. Allá anda ya el enano. Le dije que pusiera agua, si no puso ya anda haciendo sus labores. Llenando el, Hola. llenando el refri de agua. ¿Me pasas una fría, papi? ¿Por? Um, uh -huh. Y ahorita acá qué No es que se sacan las frías, para. De... Ya andamos acá, chicas. En casita, déjenme les muestro lo que agarré en el Ahí estoy de pie. Está más guanguita que el otro. Me, me agarró una, una, agarré una taza de calabaza para ti. Y se cayó cuando sea, se bajó. quebró cuando me la quedé la y, y estaba triste. Muy triste. Ay, ven, era chicas. para mí, y era para mí. Sí, era para el nano. Ah, bien, te la voy a poner en porque la vamos a poner por coffee no más ve las caricaturas. Ay, chicas, wow. nunca había ido a comprar a Narinai. Había comprado una o dos cositas pero así como ir y comprar cosas que me hacen falta para la casa y así de mandado y eso. Ya estás viéndolas, ahorita te les subo. Ahorita te les subo, espérame un poquito. Un calor Ay, enorme. Ya, ahorita te les subo. No te enojes. Nunca había comprado nada y cosas que me faltaran para la casa y hoy pues iba buscando decoración de otoño, pero pues me faltaban cosas, dije de una hora sacarlo para que vaya a la marqueta. este y Chicas, yo pensé que se me iban a hacer algunos $60, basta, algunos $60 más, tú todavía, algunos $60 dólares y no, vean, gasté menos de $35 dólares y traje, traje estas galletitas para mi café, traje estos mini chocolatitos porque a veces ando que no ando con la ansiedad de que como hago el ayuno intermitente, creo que así se llama, entonces ya cuando tengo que comer traigo como la ansiedad de lo dulce y pues dije para comer un chocolatita o el chocolatito completo. Están chiquitos, no se nota mucho. Basta. Las galletitas para mi café me traje, para hacer ensalada me traje dos bolsas y dos bolsas de crotones, agarré del César y del queso con ajo las dos bolsitas de ensalada para mis lunches porque no quiero ya estar comiendo en la calle, me traje un ranch y un uno de islas no me acuerdo cómo se llaman, pero están buenos estos dos, eso los super recomiendo para ensalada estos dos, a son los que me encantan agarré también unas blueberry para mis batidos agarré también estos de vilán, estos lunches Dos cajitas para el enano, de transitores y primos para que ni lo vea. Genial, vean. Agarré este que para limpiar mi estufa. Voy, no te enojes, ya ando acabando. No te enojes. Y agarré esta caja de, de tomate. Porque no tengo ya tomate. Y estuve checando la verdura, chicas, en el Nari y la verdad la verdura está bien barata. Así que yo creo que ya las, la siguiente compra de mandado, solo voy a encargar cosas como agua y cosas así más grandes de Walmart. Y me voy a ir a la verdura y me voy a ir a como galletas y eso al Narina. Nari. Porque sí está mucho más barato de rato, chicas. 99. Este es una 99, pero estaba la rincita de 99 centavos. Entonces sí, sí nos, me conviene más porque agarras más variedad. Más barato y agarras más variedad. Que comprar la caja grande de galleta en Walmart y es un solo sabor de galleta, entonces pues me conviene mejor ir a la Voy, Voy, voy, voy, voy. Y agarré estas calabacitas para la decoración de la cocina. Estas estaban en $1.99. Agarré este, vean. Súper barato, había estado buscando aquí. Nada más le voy a poner pilas. Ay, ni me fijé, seis pilas. Lleva tres pilas de la triple Tengo que buscar pilas. Si no me va a tocar ir a comprar. Pero estos yo los he visto en Rose. El puro sin decoración, el puro de este candilito. Y están sobre $6, dólares chicas. Y yo los agarré en $3.49. Con la vela y todo. La decoracioncita Y aquí nada más cuando se termine la... Y trae, vean, como amarradito esto. Cuando se termine lo de otoño, se la quito y le pongo otra decoración para Navidad. Yo creo que ya va a ser la próxima. Y vean, $3.49. Ni $3.50. Había agarrado en Didis una corona para la cocina. Pero en Didis me había costado $7. Y cuando fui acá a Canarinai esta de $1.99 Entonces vean Todo esto es de la decoración Prácticamente con lo que he comprado La pura corona en Didis, Me compré la decoración completa Para la cocina Así que Creo que ya mejor ay Voy a quebrar la otra taza Voy a dar narinai. Nada más Agarré esta tacita porque me encantó vean, Para la decoración de Thanksgiving Halloween. Pues nosotros los mexicanos festejamos Día de Muertos entonces me gustó mucho esta. Esta sí no sé en cuánto salió porque no tenía ahí el precio, pero déjenme chepo el recibo. Esta salió... Si sí, se oye el ruidito del que me disculpan, chicas, eh. Taza, taza, taza, taza, taza, taza. Pues casi todo lo que trajo lo más caro era el candidito de $3.49, pero todo es de $0.99, de $1.99, centavos 1,99. Y había agarrado esta, vean, una calabaza para el enano. Pero... Se quebró. Vean, había agarrado esta... Ay, ya no la llevo. Ya nomás la foto le queda al enano. Esta tacita había agarrado de calabaza. Pero se me quebró. Le digo que el viernes me voy a volver a ir. Mamá, estás usando mi teléfono. ¿verdad? Agarré chipotles también. Ay, se le cayó esta cosa, la cosa Agarré chile guajillo que chipotles. Guajillo. Estás, estás usando mi, mi, mi, mi teléfono porque el, el, el tuyo no puedes grabar el, pon, y ponerlos en tu video, ¿verdad? Sí. Eso ya es mi teléfono. ¿sabes? Fue toda agarré, chicas, y vean muchísimas cosas. Sí. Y solo tres. 3... $3. ¿No lo, pones? $3. ¿O lo pones en puerta? Lo voy a poner ahí en la cocina. 33,69, oh, sí. ven. La verdad que jamás había comprado tan Y barato. se cayó esto. <risa> Así que, pues ya tenemos decoración para la. O sea, de otoño. Y yo creo que ahorita también me voy a comprar las de decoración de diciembre de Navidad. Oh, ya, ya te lo voy a poner ya. Ya, sor, sor, sor. Y eso fue la compra de 99 chicas 33.69 centavos Y en Didis Agarré esta cajita No es cajita Es como un Ya te puse las caricaturas No llores Es como para las alajitas estaban en especial 1.99 Porque a veces me quito los aretes Y no hay ni dónde ponerlos Y en la noche estoy yo ya con huevo, nada y pues ahí lo voy a poner en la mesita de al lado de la cama para cuando me quite los aretes los anillos bueno, lo voy a bueno, los puedo poner hasta así para que no se me los anillos y acá los aretes las cadenitas, es súper bonita $1.98 esto lo agarré en Didis y agarré también este para organizar mi maquillaje de diario que ahorita ya saben que Ando súper emocionada con la marca de que Si te interesa saber algo más sobre esa marca, pues no dudes en contactarme en mi Instagram, con gusto. Te ayudo. Porque a mí se me ha ayudado mucho, vean para mi cara, mi acné y todo eso. Me ha ayudado mucho el cuidado de la piel. Y el maquillaje me gusta porque hay todo en una sola marca, chicas. No necesito andar buscando en un lado, buscando en otro, que, que la crema, que el humectante, que es la de las arrugas que es la otra marca de, de no sé, de del primer, que no, en una sola marca encuentro todo y no me preocupo ya por nada me llega aquí a la puerta de mi casa solo, porque okay, yo ocupo el maquillante lo pido, me llega a la puerta de mi casa ¿no? cuando es usada con qué hay, tengo que comprar el maquillante tengo que ir a talado tengo que ir a ultra porque necesito maquillaje tengo que ir a ser fuera porque necesito tal otra cosa, no? Todo lo compro en línea, me llega a la puerta de mi casa. Es maquillante, mi cuidado de la piel, mi crema para las arruguitas, mi crema para los granitos, mi maquillaje, todo, todo. Mi lápiz de ceja, aunque ahorita no hay nada de maquillar. Todo me llega a la puerta de mi casa, así que si te interesa, no te dudes en contactarme en Instagram. Este, este. les digo para eso todo mi maquillaje aquí, bases ah, los labiales ya los tengo ahí en una basecita de estas de de cristal, no es cristal es como plástico cristalizado tengo ya los labiales todos acomodados así que esta va a ser para mis bases de maquillaje, mis lápices los de la ceja y pues a ver qué más aquí le acomodamos. para tener todo ya en orden y rápido hacer lo que tengo que hacer, agarré este short porque tengo mucho pero ya estoy lleno de las cosas de la corona. Agarré este short porque tengo mucho tiempo buscando shorts. se me va a quedar a ver si. ¡Ya, gordito! Y agarré este short. 10 dólares. 9.99. Así 10. Y. Agarré esta blusa también. un pantalón de vestir, y un chaquet, un saquito. O hasta con las chaquetas de piel que tengo también se ve padre. Unos taconcitos y listas. Ya estamos bien bellas y glamurosas. Este también es $9.99, didis. La quería negra, pero no había en mi talla. Así que esto dije, baby, ya que. Eso fue lo único que agarra en Didis, chicas, esas tres cositas. Y en Didis pues sí se me hizo más. O esta en la de no sé dónde quedó. Pero fueron como 30 dólares. Sí, no. Sí. Fueron como 28. Porque como me descontaron la corona que había agarrado de 7 dólares. Como 28 fue lo que en estos estas 3 colores. Y esas fueron las compritas que hice hoy. Oh, ya tenía mucho desde que les mostré que fue. Como en marzo que les mostré que fui a Rose y a Diddy's y a Marshall que no compraba nada fue para la decoración que tengo ahorita de de primavera. De la de verano compré unas cositas, pero ya no la hice, chicas. Ya la de verano sí ya. Este año no hubo de verano, pero sí les voy a hacer ya esto si Dios quiere. No tuve tiempo, ya con todo lo de la escuela y el trabajo. Ya no compré nada, ya no terminé de hacer las compras para la de Pero pues sí, ya de. Y pues Es todas las compritas que hemos hecho hoy, chicas. Voy a arreglar toda esta papaya. Y las miro ya más al ratito. Es lo que llevamos el día de hoy. A ver si no las he enfado. <risa> en el pie grande porque vamos a saber qué hacer, chicas. Voy a arreglar todo esta despapaya. De voy a sacar basura. Así que.. Acompáñenme a hacer un poquito de qué hacer. Y pues, ven chicas, ya volvemos a poner refri adentro de la cocina porque compramos lo que es la maqueta y es un desapareje de el agua y todo eso. A ver. Bien. no hayamos a ver dónde poner todo eso del, la, del mandado y pues dije voy a poner mejor un poquito hacia de nuevo adentro para que yo por eso siempre compraba en Rose, en Marshall eran las tiendas que agarraba pues decoraciones. pero si sí son muchísimo más caras y las cosas salen igual de buenas se ven igual de bonitas Así que Así ahorita eh, me estoy enfocando en hacerles decoraciones bien prácticas y al alcance por eso pues tengo que una marinaré como a dos cuadros de la casa, el tridora también que dos cuadros de la casa, y es de donde estaba agarrando mi decoración pasada, vieron que fue de Diris y de Nine y pues unas cositas nada más que agarré en Marshall que no encontré en, en sus tiendas. Pero pues me estoy enfocando en comprar cosas económicas, una, para darles a ustedes ideas económicas y accesibles. Y otra para yo también no va a estar de más, chicas, porque a veces sí mmm, te emocionas por hacer las decoraciones y mostrárselas y serían bien bonitas, pero pues sí, a veces sí se gasta sí, no, o sea, sale del presupuesto. Pero esta vez dije, no, voy a comprar cosas que no tienen económicas, vean. Yo voy a ver cómo le pego, porque se le despegó la de esta. Hoy oh, tengo la pieza de silicón. Como aquí. Mira porque pues sí a veces hacen las chicas decoraciones super bonitas pero no se nos adaptan ni al presupuesto ni a nuestro tipo de vida que las haces pero solo para ese ratito y después las chagadas van por un lado las cosas van a alzarse entonces haz una decoración que tú vayas a poder tener y mostrar toda la temporada que no tengas que... No, déjame, ¿sí? que no tengas que andar guardando las cosas una semana después un día después que tengas que tener ya todo guardado no chicas, es una decoración que te va a durar toda la temporada que sea accesible para ti, para tu de vida y también para tu presupuesto entonces pues yo, vean yo para mí es accesible de poner decoracioncitas en la pared a las casitas, eh, como allá en la sala por los cojines alguna pequeña decoración a las mesitas aquí en mi zona de café también pues voy a cambiar lo que es esa piñita, poner algo de otoño. Entonces es lo accesible para mí, ¿no? Cambiar ciertos detallitos. Porque como aquella también iba a traer algo para ella y se me olvidó. Yo creo que esta la voy a poner aquí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ¿Se ve mamita? Bueno, mientras allí voy a ir para que no se me trate. Entonces como les digo, hay que hacer las decoraciones que se nos adapten a nuestro presupuesto, pero pues también a nuestro ritmo de vida para que sean decoraciones que duren funcionales toda la temporada y no tenga que arrombar las cosas o guardarlas al día siguiente porque Ay, los niños no me las dejan o porque esto me estorba aquí o acá. Entonces, manchitas, hagan cosas que ustedes van a disfrutar toda la temporada. Así que yo ahorita pues compré esas cositas que yo vi que los niños no pueden dejar porque son áreas donde los niños no se meten, como en la cocina. Eh, voy a poner unos detallitos, unos toquecitos nada más en la sala. Son cosas que yo sé que me van a durar toda la temporada porque los niños no las agarran, los niños no se meten ahí en esas cosas. Entonces, porque yo no puedo dejar, como les diré, una charola en la mesa del centro. Bien, déjenme preparar mi café. ¿Qué pasó? Voy a estrenar mi tacita, déjenme nada más de una lavadita. Como les digo chicas, hay que hacer decoraciones funcionales que se nos adapten a nuestro ritmo de vida y que pues podamos disfrutarlas ¿no? toda la temporada. Así que bien, me gasté en la decoración, me gasté 30 y algo porque pues traje cosas que ocupaba para la cocina de comida. Y que vi que estaba mejor aquí que ir a otra tienda. Y de ahora en adelante yo creo que se les voy a tener un videito de cada semana se ve tan bajito el la luz del ojo oh, porque ya se les va a acabar la pila y déjenme entrego el cargador listo ya están cargando <ríe> Reviso que se esté cargando sí. bien como les decía hay que hacer decoraciones funcionales chicas cante yo creo que lo mismo cuando vamos a hacer los cafecitos maltratar a su cemento, vamos a maltratar más de Tenemos que hacer un rico cafecito. Ay, porque la verdad es que lo necesito. Me tope una amiga allí cuando salí del Liddy's y nos fuimos al Burger King a agarrar unos un promedio, almuerzo y un cafecito, dijimos, para estar ahí echando chismemos un ratito. Pero... No hay café que nos no, venga. No. Bien, les voy a agarrar estas tortillas de harina en la Walmart. Les voy a hacer recomendación. Yo agarro estas tortillitas de harina en la Walmart y... qué que tienen. Están súper ricas, son de harina. ¿Son al revés? Sí. Okay. Vean pero son eh, no están completamente cocidas son crudas entonces pues tú las calientas y quedas, ahí quedan bien ricas chicas Súper ricas quedan calentaditas en el tomate, se sienten como recién hechecitas. Oh, Lejos de cosas. Ya les mandando lunches de la escuela de Dylan. Ah, me de, de la escuela de Dylan, que les dan sus lunches y han estaba mandando lunches. y Tengo. Fui a su la semana pasada, la terapita. No toco ahorita. No comí un traje tampoco. Un pequeño. No lo voy a dejar bien. Vean, bueno, vamos a llegar a ¿no? un me trajo roles. Yo le compro así, varios y los congelo. Dame los cortes, los alijo en el baño de ¿no? el micro o en el horno de los que tengas. Así que ahorita voy a montar un pedacito con y café. Ya, vamos al Eso, para acá, se me el cafecito, sirve, sí. y el amor, déjenme pongo a organizar un poquito está baja así que la voy a dejar cargar en lo que medio organizo para grabarles otro pedacito y ponerme a hacer la comida y yo creo que de una vez me voy a aventar el de la decoración aunque siento muy temprano para otoño pero a ver qué a ver qué pienso de aquí al rato si me aviento de una vez el de la decoración no me espero para que pase el septiembre y ya, sí, yo creo que me voy a esperar que pase el día de las festividades de septiembre porque quiero hacer para el 16 de la cena de mexicana, decorar un poquito, también igual, no, no mucho, un poquito así que me voy a esperar que pase eso y decoro para, ahora sí, para otoño Así que dejen limpio y ahorita las veo. Bien, sí, chicas, así quedó el organizador que me traje. Vean, este es el que ya tengo con labiales. Y este es el que me traje del Didis. Así quedó. Vean. Se ve súper práctico porque aquí ya nada más... Voy a recorrer un poquito más para acá para que pueda abrir el cajoncito. Y aquí se todo lo... Ay, no. Necesito ponerlo más a medio pedazo. Ahí aquí mis labiales, aquí ya nada más abro el cajoncito y aquí tengo todo lo de mis cejas, pestañas todo lo de los ojos aquí tengo todo lo de maquillaje mi polvo rubor, todo lo de mi rostro y aquí tengo todo lo de correctores uh, rímel unas sombras líquidas, brochas que estas son las que estoy utilizando ahorita el Mary Kay, acá tengo más brochas esas las utilizo como cuando les grabo video, pero mi, mi maquillaje de diario ahorita es este esto de aquí es mi maquillaje del diario, chicas. Y esto ya es más como cuando les grabo con estos amigos. Los delineadores de colores y eso. Y es esto más cuando grabo videos: las brochas, más labiales de otras marcas. Ah, y los, los delineadores de diferentes colores. Y pues tengo un desastrillo aquí, chicas. porque No puedo tenerlo organizado porque es el espacio que tengo nada más para mis cosas. Esto de aquí. Ya tengo bolsas, sombreros. Aquí tengo mis recetarios, mis libretas de mis recetas. Aquí tengo cosas de, de Melkei, accesorios, la impresora. Ya tengo inventario. Tengo a uh, mis manos de seda. Aquí puse el de los accesorios porque el gordito no me lo dejó allá en la mesita de la cama. Tengo pocos accesorios de los que tengo, unos lentes, otros los traigo en la bolsa, otros los traigo en la mantillera y otros en el carro para cuando se me olviden los lentes, pues no andar sin lentes. Porque se nos marca la arruga, chicas. Y ahí tengo, chicas, todo eso es maquillaje que voy a poner en Poshmark, la que está en el pendiente. Todas esas cajitas tienen maquillaje guardado que voy a ponerles en Poshmark, que es maquillaje nuevo, o está sea, empaquetadito y todo. Y qué más tengo... Mm. Es todo por ahorita que hay brochas sucias que hay que lavar. Um, pues es todo. Todo lo que hay. Voy andar acomodando y poquito a poquito para. porque me han pedido eh, que les dé como mi cómo se dice, como que les muestre como mi maquillaje, no como lo tengo, cuántos tengo y todo eso. No tengo mucho chicas. Yo les he dicho siempre que mi maquillaje, todo la mayoría es de, de Botsichar y de Itzy de las inscripcioncitas y este otra parte pues sí le he comprado en Marshalls eh, algunas en Rose otras en la Pulga como de Beauty Creation y eso los compro en el Swami eh, pues no tengo mucho <ríe> pero les voy a hacer el video porque me lo han estado pidiendo me han estado pidiendo el video de que les haga la reseña no reseña es ¿cómo se dice bueno, que les haga como, como mi videito de cómo tengo mi maquillaje, cuánto me maquillaje tengo y todo eso Así que pronto no lo voy a grabar en cuanto pueda nada más Porque sí he andado organizando aquí, que hemos hecho una movedera de cosas Entonces ando apenas organizándome otra vez, después de la cambiada otra vez organizándome Con el trabajo, la rutina de la escuela otra vez y todo eso Así que tenganme poquitita paciencia y este, y si sí les voy a hacer ese videito, porque acá vean, acá tengo más cosas todavía, cosas que no van ahí, <ríe> leche le el gordito y eso, pues así es como está el show. Y pues dando en la cocinada, chicas, ahí está. disculpen el ruedito porque está la campana prendida y está oh. ya empecé a acomodarme, ya empecé a acomodar cositas, este, pero les voy a hacer el videito también. Estoy esperando las fundas para los... El diario creo que está mojado y es el de este brilloso. Estoy esperando... oh ya está mi rol calientito. Ay, vean. Apenas me lo voy a comer. Se sí. mm. me un platillo. Este... Estoy esperando unas fundas. encargué de Shane para mis cojines porque pues me sale más barato, chicas, encargar las funditas que estar comprando cojines en marcha o en Ross Aparte no se me hace es más fácil doblar las fundas y guardarlas en un closet que es tener un montón de cojines. más que nada yo que no tengo mucho espacio es más práctico para mí eso ya guardé el pie este y lo estoy tomando es más práctico para mí eso es este, doblar las funditas y las pongo aquí para que no se mueva tanto este es más fácil para mí comprar las fundas que estar comprando cojines a cada rato Ahora está vendiendo en la cocinada. O sea, Puse vistecita dorada. Voy a traer bifolitos. Y ya tengo salsitas allá en, la, en el refri. No mm. voy a comer mi rol. Porque mi más me la tomé mi café y se me olvidó mi rol. Mm. Bueno. Yo me envenenan con los roles. Después vamos de a de hacer nuestra comida del día de hoy carne Traje una salita, traje para hacer ensalada, traje crotones y los aderezos. Pues ya la en ensalada. Pues hoy me explico las tiendas, por eso no alcancé a grabar nada, pero. Mm. He estado haciéndoles. Bueno, ya se a ir a platicar en He estado haciendo live en Facebook. Quiero hacer menos un live por semana. Porque mi mi emprendimiento de América y pues lo estoy manejando con Facebook y con Instagram así que pues quiero estar presente en esas redes eh, y pues quiero estar haciendo un live por semana yo creo que mañana lo voy a hacer los martes porque pues me fui a las tiendas a buscar la decoración y todo ese show y se me hizo ya malo y yo creo mañana les voy a hacer un live en Facebook un maquillaje pues, de de los productos de lo algo que estoy utilizando ahorita chicas yo digo porque me hizo bien práctica esa marca me gustó muchísimo y pues quería hacer algo por mí algún, un emprendimiento mío no o sea en donde yo diga yo puedo lograr hasta aquí yo puedo hacer esto yo puedo usarme tanto en esto que no sea como un trabajo que estás ahí a lo que te den a lo que te digan a lo que te quieran pagar entonces por eso dije ok me gustó mucho la marca, me gustó mucho el producto, me gustó mucho la temática de la empresa. Y pues dije, voy a entrar. Me inscribí, aparte para ayudar a mi tía, porque ella está subiendo a directora, entonces yo ocupaba chicas. Dije, ok, la voy a ir, pero usted tiene que darme el ejemplo. Y pues yo también buscaba algo así, ¿no? Un emprendimiento. Y pues aquí la verdad es bien difícil como decir, voy a abrir mi pastelería o voy a abrir un salón de belleza. Es muy, muy difícil uh, pensar en, un, en abrir un negocio, porque hay muchísimos requisitos de permisos, y, bueno, sin en fin de problemas de cosas de detalles. Entonces se me hizo más práctico un emprendimiento. Uh, entonces les decía que se me hizo más práctico un emprendimiento en el que yo pueda decidir hasta dónde quiero llegar, dónde quiero esperar y volver a subir después, volver a, a hacer otra meta. Entonces... Pues eso se me hizo súper práctica la temática de la empresa. Y pues ya el mundo del maquillaje ya es lo mío. Así que no se me hace tan difícil. Y ya nada más la venta, eso sí yo... Pues sí, he tenido negocios, pero nunca ha sido así como de venta así... Minorista como lo que es estar vendiendo el maquillaje y todo eso. Y sí se me hacía como el tema un poquito difícil para mí. Porque como les digo, yo no soy como de como muy este como muy sociable. Me ven aquí muy todo en la cámara, pero ya 100 personas así como que soy un poquito más prohibida Entonces, sí, la venta sí es un tema que se nos pone un poquito complicado para mí, pero pues hay que aprender, hay que evolucionar y pues ahí vamos poco a poco. Con el negocio de American así que si les interesa, ya saben, que tienen su consultora clamorosa, que les ayuda no solo a venderles el producto, sino también a saber usarlo, a saber uh, para qué es cada cosa así como les digo, eh, les he estado poniendo los posts no es solo eh, vender el producto sino ayudar a la clienta que aprenda a usarlo, así que yo les estoy dando mis gracias bien solo a personales, mis cursos de automaquillaje completamente gratis en la compra de tu producto al igual el curso de facial, en la compra de tu producto sticker, yo te doy cómo hacer tus faciales, cómo hacer tus mascarillas, cómo consentir tu piel en casa. Y pues es más que nada eso, ¿no? O sea, ayudar, ¿no? Nada más, no nada más hacer tu venta, sino ayudar a la persona también a, a sentirse bien, a hacer las cosas, no a comprar todo el producto y que lo deje ir arrumbado no. A que lo use, a que lo siga usando, incitarla, eh, Pues más que nada como motivarla a la persona, no solo, no solo verla como una clienta, sino como una amiga la cual tú quieres que pues aprenda, se cuide, se cuida su piel, se vea, vea más bella, entonces pues algo así es la temática que estoy manejando yo con mi emprendimiento de manicure. Pues espero si te interesa no dudes en buscar. En la Que yo soy una mamá trabajadora y que estoy con mi emprendimiento de manicure. Son las nuevas por estos rumbos. y pues bueno yo creo que aquí les voy a dejar y ahorita que esté la comida les voy a enseñar un plato como va a quedar para darles antojito porque aquí ya ando acabando mi medio roll y ya no hay que chismearles <risa> perdí la noción de los vlogs este pero bueno eh, pues por hoy yo creo ya nada más eso vamos a hacer comer vamos a hacer el plato bueno, voy a comer y pues ya ahorita me voy a poner a organizar lleno de maquillaje porque si quiero hacerles este video me han estado pidiendo las chicas en Instagram en Facebook y en youtube también tengo creo como uno o dos comentarios no recuerdo bien que me piden que haga mi video de, del maquillaje que tengo ya hace tiempo que lo pedí este comentario y hace tiempo que he visto estos mensajes pero les digo, como andaba toda enredada con lo de la escuela enredada con lo del de emprendimiento de en entonces pues no me había puesto otra vez ya en a hacerles los videos trataba como lo que tenía allí pues no estar tan eh, silenciosa, no estar tan quieta y pues subirles algo con lo que ya tenía de material pero pues ya ahorita ya se me terminó así que ya te, te empecé a grabar otra vez para pues no dejar no, no dejar la rutina Porque yo me prometí que voy a estar subiendo que es un todo por semana y lo no tengo que lograr chicas. tengo que lograr mi meta pero igual si no me sigues en Facebook o en Instagram acá abajo son los links veis sígueme, ahí estoy presente casi todos los días a veces no más activa, se me hace más fácil, más práctica pero YouTube al menos uno por semana que vamos a estar viendo los, las caras de judonga en los blogs obviamente y pues ya en los videitos de maquillaje vamos a ver un poquito más glamuroso así que pues dejen terminar de hacer la comida y ahorita las miro Y bien chicas, así quedó la comida. Y pues ya a las 9 es mi última comida, así que decidí hacerme un smoothie de uh, blue con eh, fresa y un poquito de plátano, canela y cocoa. Para pues cenar eso y quedarme ya satisfecha en la noche ya no tener que cenar nada pesado. <música> después de eso me puse a darle una papilla al gordito porque solo medio come la verdura que le doy así entera, así que pues para que se llene y duerma a gusto bien chicas ya es todo, último que vamos de acuerdo hoy, ya son las nueve y media de la noche ya tengo al enano bañando ya bañé el gordito así que ya hay que limpiar bien las tijeras con... Ay, me alcohol <risa> es Con alcohol tengo que limpiar bien las tijeras Y como ya tiro toda la flor Y ahora sí le puedo cortar Solo la voy a cortar poquito Porque aquí ya tiene varios ratonitos La voy a cortar solo hasta aquí Y de este otro lado igual Solo poquito Y automáticamente lo que voy a hacer es también en el polvo lo voy a agarrar con el dedo y me voy a mojar el dedo y voy a poner donde corte que quede bien tapadito, bien selladito y lo voy a regar acá otro poquito voy a quitar las flores que ya se marchitaron y tú los tallitos de la canela le puse un poquito acá en el tronquito y ahora lo que voy a hacer es regarla, voy a poner un hielito a mover un poquito el pasuen que tiene la voy a meter uno por un arito el otro se va a poner aquí encima en el tallo nuestro grandecito y voy a meter otro acá por el otro lado para que se le moje bien la tierrita y listo y vean bueno, Le puse dos encimita Y dos los metí acá entre la tierrita Y ahora se lo voy a colocar vez en su lugar y es que hay que ver Hay que ver, hay que ver. Y así que este, para ver cómo sigue. La quité de era la que estaba allá en la esquina, de aquel este lado, colgada. La quité y la puse aquí en la mesa. Y le han salido, vean, hojitas es nuevas. Se está poniendo bonita. Y que también voy a poner una vez, agua. estamos aquí, dejamos, le pongo un agua. Y listo. Y ahí la dejamos. Está poniendo bien bien bonita. Y pues es lo último que hicimos por el día de hoy, chicas. Gracias por acompañarnos un día más, en un blotcito más. Y tengo nada más me voy a echar un bañito A descansar y les voy mañana Gracias, besos y bendiciones Las veo el próximo brotito